la lonja mis queridísimos lonja fans nuevamente nos encontramos en su espacio semanal de la cerdez donde gracias a ustedes y a las recomendaciones del público hemos venido a los famosísimos tacos de los milanesos vale, acompáñenme a ver un poquito acerca de cómo se hacen y a ver si, si realmente están tan buenos como los recomiendan esta recomendación mis queridísimos amigos nos las hace uno de nuestros lonja fans Andrés Garibay muchísimas gracias Andrés por recomendarnos que viniéramos aquí a los taquitos, vamos a ver qué tal están y si tu recomendación está buena. Tiene un buen rato, mira, yo vengo aquí, yo creo hace como ocho años. ocho añitos. Venía acá a volarme mis clases. Venía <risa> acá con okay. un desayunado y me regresaba. Oye, tú te consideras un lonjapán Andrés? 100% lonjapán ¿Sí? aunque, aunque no, no lonca, Aunque no tengas lonja. <risa> no tenga Recuerden, no es necesario tener lonja para ser un lonjafan, que eso quede más claro. ¿De qué tienes, mi hermano? Jamón, milanesa y pollo. Jamón, milanesa y pollo. ¿Puedo pedir combinado, cana? Sí. Jamón, milanesa. A ver, échame uno de milanesa con jamón y uno de... Ay, chiquito. Y uno de pollo con jamón. ¿Qué es lo que lleva queso, Canal? El jamón lleva quesito, como rollito de jamón. Ah, Ay, padrino. Huelen que se pasan. Huelen que se pasen. Miren nada más la consistencia, canal. No puede faltar su buena salsita verde. Con trocitos de cebolla. A todos los fans de la cebolla se los recomiendo. Miren ¿eh? nada más. Vamos a echarnos unos limón a ver qué tal están, vamos a probar. Vean nada más, quesito. Uh. Graba aquí, graba aquí, papá. Ahora entiendo por qué son famosos, porque el jamón no es una rebanadita como la que te dan en la cremería, en los abarrotes, vean. Es una rebanada sustanciosa, con quesito derretido, frito. Vamos a probar el pollo, probablemente la mesa, vamos a probar el pollo. Definitivamente, señores, el gurú se los recomienda, porque los ingredientes de entrada son buenos. La salsita por lo que puede llegar a probar tienen un toque de ese picor sabrosón pero que no le quita el buen sabor a la comida, tan grasosa como nos encanta señores. Nada más. De un taco puedes sacar todos porque están macizitos, nada más. Pero yo soy fan de enchármelo así, completito, completito. aquí con un par de comensales, eh, apenas están conociendo un poquito acerca del canal, pero bueno, se ve que ya conocen los tacos. cuéntenos un poquito acerca de su experiencia, señores, ¿les gusta, no les gusta, los recomiendan? Cuéntanos. Bueno, para, para ser sinceros, es la primera vez que venimos a Los Milanesos. Ok, eh, ¿qué tal esa primera experiencia? Están muy, muy buenos, la verdad, bastante llenadores. Sustanciosos. Y la salita verde está muy... Bien. Está riquísima. Amiga, cuéntanos qué te parecieron los milanesos. Sí, están súper ricos, súper llenadores. Ya no sé si me voy a terminar el otro. Ok, Pero... ¿Es, ¿es igual tu primera vez o ya habías venido? No, es la primera vez. Ok. Compañero de Garnacha, cuéntanos un poquito. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Vuelves a venir? ¿Lo recomiendas? Eh, sí, la verdad están muy padres. Este, como comentan mis compañeros, están llenadores los tacos y sí, súper recomendables para volver a venir. Perfecto. Pues ya saben, los milanesos es una de las mejores opciones si están por esta zona. Adelante. Bueno, pues ya estamos acá con mi amigo don Andrés, que nos invitó a probar sus riquísimos taquitos, que por cierto están muy buenos, don Andrés. Me gustaría que por favor nos contara un poquito acerca de la historia, hace cuánto llevan, por qué decidieron hacer estos taquitos deliciosos de Milanesa y, bueno, sobre todo, ¿dónde y cuándo los podemos encontrar, don Andrés? Estamos en la colonia Olivar de los Padres. Olivar de los Padres. En la avenida Glaciar o Torres de Ixtapatongo. Perfecto, ¿en qué días ¿sí y horarios? Frente, eh, frente al centro libanés, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 y media de nuestra viernes. Don Andrés, cuéntanos un poquito cuántos años lleva aquí y por qué decidió hacer sus deliciosos taquísimos de los milanesos. Pues ya tenemos buen rato, ya vamos para 18 años, amigo. Excelente. Dios nuestro señor me dio licencia de inventar estos tacos. Hace okay. 17 años y medio. 17 añitos, ¿no? Sí, sí. ya ves, dio resultado. Sí, ¿no? Dio y aparte, resultado. riquísimos, riquísimos. Pues, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues le agradecemos gracias. la hospitalidad, don Andrés, sobre todo, y los invitamos, queridísimos Lonjafans, a venir a los milanesos con mi buen amigo, don Andrés. Muchísimas gracias, don Andrés. Bueno, señores, no me queda más que invitarlos, agradecerles por sus suscripciones, sus likes y sobre todo que nos sigan tanto en el Gurú de la Lonja como en el Insurgente. Por favor, síganos y sobre todo recomiéndenos buenos lugares donde podamos comer exquisita y lonjudamente. Esto fue todo por mi parte, su amigo el Gurú de la Lonja. Besos a los gordos.